Buenas tardes a, a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí hoy en el quinto eh, y último seminario, bueno webinar, eh, sobre, la, sobre Persiste U, es un proyecto Erasmus, Erasmus Plus, cuya, cuyo principal objetivo es desarrollar una, una herramienta para medir cambios en la confianza, eh, conocimiento, percepción y creencias eh, tras haber acudido a una actividad científica. Eh, antes de empezar, quería también dar las gracias a Laura María Zambrano, de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, por eh, su gran ayuda en la, en la difusión de, de este evento. Bueno, me presento también, me llamo Empardengu Climent y soy investigadora en el grupo eh, Science Flows de la Universidad de Valencia, desde donde coordinamos este proyecto. Como habréis visto en la, en la agenda que, que os mandé, hemos dividido la sesión en, en cuatro partes principalmente. La primera, eh, en la primera os explicaré en qué consiste el, el proyecto para que tengáis una visión global. Una vez ya nos centremos en lo que es la herramienta en sí y, y el libro digital también del proyecto. Y por último tendremos una, una sección de discusión abierta. Y aunque esta, estas... Esta parte la he creado como una, una sección aparte, eh, sí que eh, bueno, tenéis la oportunidad de hacer preguntas durante toda, la, durante toda la actividad. Lo que sí que os agradecería si la hicierais a través del, del chat. Eh, esta sección última de discusión abierta, ya si queréis, eh, podéis abrir el micro, cámara y podemos... Podemos ya charlar y, y discutir más abiertamente, pero mientras estoy haciendo la presentación, os agradecería si cualquier duda eh, la hiciera a través de... la propusierais a través del, del chat. Bueno, empezamos. El, os cuento primero un poquito el, en qué consiste el proyecto. El proyecto eh, Persiste U, es un proyecto Erasmus Plus, es decir, está cofinanciado por la... Eh, Unión Europea, bueno, por la Comisión Europea y, concretamente, forma parte de la Acción Clave 203, que son asociaciones estratégicas Erasmus Plus de Educación Superior. Es decir, el principal eh, eh, público objetivo de este proyecto fueron eh, los estudiantes universitarios, el alumnado universitario, aunque la herramienta que, que hemos desarrollado esperamos que también pueda ser usada en otro, eh, en otro tipo de contexto, sobre todo, por ejemplo, en la divulgación científica y en, en la comunicación. El proyecto inició en noviembre de, de 2018 y tenía previsto finalizar en octubre de, de 2020. Pero bueno, pues ya sabréis, por la situación en la que nos encontramos aún hoy en día, tuvimos que pedir una, una extensión del proyecto de unos seis meses porque teníamos planificadas unas, una serie de, de actividades eh, a principios de 2020, que lógicamente no pudimos realizar y tuvimos que posponer y adaptar, como luego ya os contaré. El proyecto lo coordinamos desde, desde la Universidad de, de Valencia, pero... Eh, en formamos un consorcio de siete socios provenientes de seis países europeos diferentes. Entre ellas encontramos eh, cuatro universidades, como son el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de, de Lisboa, KIT, que se encuentra en Rue, en Alemania, eh, luego tenemos la Universidad de Tránava, en Eslovaquia, y, como ya os he dicho, la Universidad de, de Valencia. Luego también participa un socio que es una organización no gubernamental, como es Observa Science in Society, de Italia, y dos pequeñas empresas, Danmark Computer, de Polonia, y FIC Consultores, aquí, también de aquí, de Valencia, de, de España. Nosotras, desde nuestro grupo de investigaciones, Airflows, estamos coordinando este, este proyecto y, bueno, te, también te, eh, nos centramos sobre todo en el estudio de la comprensión pública de la ciencia, la percepción social de la ciencia, la divulgación científica, la historia de la ciencia y la cultura científica contemporánea. Eh, el proyecto está, bueno, proyecto y, y también el grupo está liderado por la Catedrática en Periodismo, Carolina Moreno Castro, y bueno, os animo a visitar nuestra, nuestra página web, que es sencillita, scienceflows.com, y allí podéis encontrar los otros proyectos en los que estamos involucradas. Y, y también pues nuestras publicaciones, también tenemos la sección de, de blog donde vamos contando un poco los diferentes proyectos y avances que, que hacemos y demás. Eh, podéis ver, por ejemplo, los resultados de, del proyecto mayor de, de Persis, en este caso el, el, el hermano pequeño de, de otro proyecto, que era un H2020, que se llamaba Concise, y en el cual hicimos eh, diversas consultas ciudadanas en pr prácticamente los mismos países que, que he indicado, en el que acudieron 100 personas para discutir durante todo un día sobre en los temas científicos que también, de los que también trata este este proyecto. Entonces os animo también a que a que consultéis los resultados porque son, son bastante interesantes. Pero bueno, nos, nos centramos ahora en, en este proyecto. Eh, dentro de, del área de estudio que tenemos nosotras en el, en, el, en el grupo, en el caso de este proyecto Erasmus Plus, nos centramos, como ya he dicho, en el alumnado universitario. Era nuestro principal objetivo y lo que queríamos ver era bueno, cómo cambian sus percepciones, sus creencias, eh, tras participar en una actividad formativa en materia, en materia científica. Y para eso dividimos el, el proyecto en, en dos partes diferenciadas. La primera parte sería el desarrollo de, de una herramienta TIC que contiene un cuestionario para poder eh, hacer este, medir este cambio y, por otra parte, un estudio en el que queríamos utilizar la, la herramienta pues, en actividades reales para ver eh, cómo funcionaba, si funcionaba bien, si había que, que modificarla y, y demás. Eh, en el caso de, caso de la herramienta, bueno, igual que el proyecto, se centra principalmente en, eh, bueno, principalmente y exclusivamente en cuatro temas, como son el cambio climático, las vacunas, la medicina alternativa y complementaria y los organismos modificados genéticamente. Como ya os habréis dado cuenta, estos cuatro temas tienen algo en común y es que todos son, aún, oh, crean, aún hoy en día, cierta eh, controversia social. Entonces, el, el proyecto tenía un, un enfoque eh, CTS y en ese sentido también le dábamos más, mucha importancia a las percepciones, las creencias, las confianzas, o sea, el más el tipo de, de actitudes, porque al final este tipo de, de dimensiones pueden tener incluso eh, más... Um pues más influencia a la hora de la toma de decisiones, más incluso que el propio conocimiento eh, conceptual. Por eso, por ejemplo, aquí cuando, cuando pongo que también en la, en la herramienta medimos conocimiento, no me refiero a un conocimiento conceptual, sino me refiero a una autovaloración, autovaloración del propio conocimiento. Es decir, cómo cree la persona que, cuánto cree la persona que sabe sobre un tema eh, determinado. En este caso, bueno, nos centramos en estas cuatro categorías, como son conocimiento, percepción, creencia y confianza. Y además, en el cuestionario que, que podemos, se incluye en esta plataforma online, eh, también se incluyen preguntas sobre fuentes de información en materia científica y sobre parámetros sociodemográficos. La herramienta es gratuita y de, y de libre uso y está disponible en los idiomas de los socios del, del proyecto, más inglés, es decir, está en castellano, portugués, en alemán, eslovaquio, o eslovaco, italiano y in, e inglés. Aparte de, de la herramienta, tenemos esta segunda parte del proyecto que sería el estudio en el que queríamos probar eh, esa herramienta TIC y la, y la idea inicial era probarla con 500 estudiantes, 100 por país, eh, participante. En este caso, como he dicho antes, había seis países, pero eh, lo reducimos a 500 porque en el caso de las actividades solo participaron aquellos países que, eh, en las que el socio era o bien una universidad o bien una organización no gubernamental, ya que Observa Science in Society está formada por profesores docentes de distintas, de, de distintas universidades, de, en, sobre todo del norte, del norte de Italia. Entonces, eh, cada país tenía que contar con 100 estudiantes para probar la herramienta y para probarla también se diseñaron una serie de actividades que fueran eh, lo más similares posibles en todos los, los países. Eh, una cosa me gustaría recalcar, este, este estudio que hemos hecho no es una investigación científica con todos sus controles y, y demás, es más un estudio exploratorio porque había demasiados, eh, demasiadas variables que no, se podían, que no se podían controlar. Entonces, lo que sí que intentamos era que esas actividades fueran lo más parecidas posibles. Las actividades consistían primero en el visionado de un vídeo corto, sobre, sobre el tema, luego había una, una pequeña presentación de personas expertas en, en el tema, seguida, seguida de una parte de, de discusión entre la persona experta y los, las personas participantes, y finalmente un debate entre el alumnado. Y para que la charla de los expertos fuera también lo, lo más semejante posible, también establecimos unos, unos criterios, porque, lógicamente, no podíamos tener la, la misma persona experta en cada país y además queríamos que fuera en la lengua de, propia de las personas que, que participaban. Entonces, eh, cada país contaba con unos, unas personas expertas determinadas. Entonces, lo que, lo que hicimos fue eh, crear una, una base para que todas las charlas tuviera, partieran del mismo punto. Y eso lo hicimos eh, estableciendo una relación entre cada uno de, de los temas a, a tratar y eh, un principio básico eh, de la ciencia científica, como es el caso, de, en el, cambio del, en el caso del cambio climático, teoría, hipótesis y modelos, en el caso de vacunas, estadística, en el caso de medicina alternativa y complementaria, efecto placebo, y en el caso de organismos modificados genéticamente, el principio de precaución. Con ello, bueno, para, para poder utilizar la, la herramienta, eh, lo que hicimos fue mandar esa, el código para poder, para poder acceder a, a la plataforma una semana antes de la actividad. Luego tuvieron lugar las tendrían lugar las diferentes actividades y finalmente se volvería a acceder a la plataforma para volver a, a contestar el cuestionario. Y con ello queríamos ver si efectivamente podíamos eh, determinar que había habido un cambio o no, y si la herramienta funcionaba. Aparte de eso, lógicamente también hubo encuestas de evaluación a, al alumnado participando, a participante, preguntándoles pues su opinión sobre la herramienta, si creían que había sido fácil de usar, si creían que era útil, qué cambiarían, qué cambiarían sobre las actividades, bueno, lo típico de, de una encuesta de, de valoración. Bueno, estas actividades para probar la, la herramienta, en el caso de la Universidad de Valencia, eh, se realizaron a finales de, del 2020. Estas, estas actividades estaban planificadas para que se realizaran en, en abril del 2020 y las tuvimos que cancelar y readaptar, porque en un principio eh, las actividades se habían diseñado para que fueran eh, tuvieran una duración de una mañana a una tarde. De hecho, las llamamos Science Camps, tipo campamento científico, y durante toda esa mañana o toda la tarde, eh, las personas participantes iban a tratar los cuatro temas aquí presentados. Iban a haber eh, charlas sobre los cuatro temas, iban a haber debates sobre los cuatro temas y se iba a poder eh, bueno, estudiar los cuatro temas en, en su conjunto pero al tener que adaptarlas a una versión online no podíamos tener a, al alumnado toda una mañana o toda una, tar una tarde en el ordenador, eh, era, no, no era posible. Entonces, lo que decidimos fue eh, dividir la actividad en cuatro actividades distintas, cada una de una temática y eh, el alumnado podía decidir en cuál quería participar. Esto eh, fue un poco contraproducente en el sentido de que eh, al hacerlo todo junto había personas inscritas que a lo mejor les interesaba más un tema que otro y podíamos también ver eh, los cambios en los temas que eran, de menor de interés para determinadas personas. En el caso de dividirlo, al final las personas se apuntaron a aquel que, le, que les era más de su interés y normalmente pues, era más de, de su área. Entonces hubiera sido también interesante poder, poder hacer la, la otra versión. Pero bueno, igual más adelante eh, la, lo podemos hacer. Y bueno, todo, todos los resultados que obtuvimos de las actividades, así como el desarrollo de la herramienta y demás, eh, lo queríamos también plasmar en un, en un libro electrónico, de, bueno, un libro electrónico, no, perdón, un libro digital, del que eh, os hablaré también más tarde. Bueno, y ahora que hemos visto un poco en qué consiste el, el proyecto, ya vamos a entrar un poco en, en materia eh, de lo que... Es la herramienta en sí, cómo se, cómo se utiliza y luego también os hablaré un poco del libro y, y de los resultados obtenidos en, bueno, en un caso específico de, de, de las actividades realizadas aquí en España. La, la herramienta, bueno, como he dicho, es, es de libre acceso y está disponible en la página web del proyecto, que es persis.erasmus.site. Y bueno, eh, directamente, para poder, eh, para poder llegar directamente a la plataforma, podéis añadir esta extensión de aquí, pero si no, ahora también os, os diré cómo llegar fácilmente a través de, de la página principal pero antes de enseñaros cómo, cómo funciona la herramienta y exactamente eh, qué contiene, sí que me gustaría que viéramos eh, las preguntas concretas relativas a cada una de las, de las categorías y eh, de cada uno de los temas. Lo que intentamos en todo momento fue que eh, este cuestionario fuera lo más corto posible. Supongo que algunas de vosotras, si ya tenéis eh, experiencia en la realización de cuestionarios y encuestas, os habréis dado cuenta de que cuanto más larga es, eh, menos éxito tiene. La gente se cansa, al final no contesta, y entonces es mejor siempre centrarse en, a, en aquellas cuestiones que realmente nos interesan. Entonces, en nuestro caso decidimos eh, crear una pregunta por cada categoría y por cada tema. Las preguntas se crearon, o bien basándose en otras encuestas ya existentes, como en el caso de algunos eurobarómetros, o eh, de preguntas clásicas, por ejemplo, de autovaloración del, del propio conocimiento. Y en el caso, por ejemplo, de, de la categoría de confianza, bueno, lo que, lo que se hizo fue eh, coger declaraciones de instituciones científicas y luego valorar si las personas estaban de acuerdo o, no, o, o en desacuerdo. Eh, en todo caso, una bueno, un, una información más detallada sobre el proceso para sobre bueno pero sobre proceso, para llegar a estas, a estas preguntas, la podréis encontrar también en el, en el libro digital que luego, que luego os presentaré. Y bueno, ahora, si me, si me disculpáis, paro de, de compartir la presentación y eh, comparto la pantalla de la plataforma para explicaros eh, exactamente cómo funciona, cómo podéis acceder y que, bueno, cuáles son sus funcionalidades, básicamente. Vale. ahora estaréis viendo la, la pantalla, supongo, y bueno, esta, es, esta sería la pantalla que os he presentado antes, pero si queréis acceder desde la página eh, principal, lo único que tenéis que hacer es ir a la parte de resultados, herramienta TIC, y ahora ya aquí, si apretáis en este botón, ya entraríais en lo que es la, la plataforma, la misma página que, que estabais anteriormente entonces aquí ten, la está dividida en dos partes, si eres estudiante o si eres profesor, eh, también se podría, se podría utilizar en otros casos o sea, por ejemplo si es una actividad que no son estudiantes, pues si eres participante o si eres el divulgador o, di, o divulgadora el único problema actualmente que ahora os enseñaré es que las preguntas sociodemográficas aún están orientadas simplemente al área de, de educación es algo que, que queremos cambiar pero ya, ya veremos Cómo, cómo lo hacemos. Eh, bueno, en, en el caso para crear una, un cuestionario, vamos aquí y una cosa muy, muy importante es copiar este código y guardarlo. Es el, nuestro código de seguridad para poder acceder a nuestro, a nuestro cuestionario. Vez lo tenemos lo tenemos guardado, creamos una, una contraseña. Y bueno, y si aquí siempre siempre lo digo, cread una contraseña que sea fácil, porque al final esto no es vuestra cuenta bancaria ni nada realmente importante, pero si os olvidáis de la contraseña, pues todos los datos que, que hayáis podido recoger eh, no, no podréis acceder acceder a ellos. Yo normalmente aquí pongo, pongo hola, por ejemplo, que, que es lo más sencillo que se me ocurrió en su momento. Y, bueno, en la parte de cuántos códigos necesita, simplemente lo que tendríais que hacer es eh, contar las personas que van a participar en, en vuestra actividad y poner el número de códigos que necesitáis, Cada un código por, por persona. Podéis crear unos cuantos de más, por si acaso luego se, se apuntará a alguien. Eh, hay un límite que cuyo límite, o sea, cuyo número no, no recuerdo, pero, bueno, una cosa que también siempre digo aquí es que el límite está puesto simplemente porque una persona una vez puso un millón de códigos y la plataforma se bloqueó. No sabíamos por qué iba tan lenta, y al final, cuando el informático lo, lo revisó, eh, se dio cuenta de, de ese problema. Entonces, eh, puso, puso un límite un alto, pero... Eh, que no fuera tan alto como para que la plataforma no funcionara adecuadamente. Eh, he puesto 10 por poner, por poner un número ahora y luego en esta parte es donde podemos elegir las preguntas que van a formar parte de nuestro cuestionario. Podemos elegir si queremos las cuestiones sociodemográficas o no, si el tema que queremos, que queremos tratar y, por último, si queremos eh, preguntar sobre las fuentes de información que utilizan para informarse de temas, de temas científicos o, o si no lo queremos. Eh, yo las voy a seleccionar todas para enseñároslo. Y una vez ya tengáis todas las características que queráis, ya prepare el cuestionario. Y aquí, para poder gestionar nuestro cuestionario, o bien apretamos en ajustes del cuestionario, como aparece aquí, o bien si estamos en la página inicial y ya queremos y queremos otra vez entrar a nuestro cuestionario, entraríamos aquí a administrar su cuestionario y llegaríamos exactamente al mismo sitio. En este caso, eh, aquí pondríamos el código ese que recordad habíamos guardado anteriormente y luego nuestra contraseña facilita. Y ya cuando entramos, vemos cómo es la plataforma por dentro. Tendríamos, por una parte, un resumen del cuestionario y, por otra parte, el resumen de, de los resultados. Aquí, en el resumen de los resultados, estos enlaces que aparecen aquí son los enlaces que se les enviarían a las personas participantes en la, en la actividad. Ahora hay enlaces. Antes, cuando hicimos los Science Camp, había, eh, eran códigos. Concretamente, pues, por ejemplo, en el caso de este enlace, eh, el código era PA01T3RO. Eh, lo, y lo que se hizo fue enviarles un email a los, a los participantes con su código personalizado y con el enlace a... Eh, a la, a la otra página que os he enseñado antes, donde ponía si eres estudiante, donde ellos accedían y ponían su código. Pero al realizar estas actividades, algunas de las personas sugirieron que sería más sencillo si en lugar del código y el enlace, se les mandaba dir directamente un enlace que ya entrara en el, en el cuestionario. Por eso se cambió y ahora lo que hay disponible son enlaces. Eh, estos enlaces se pueden mandar por email de manera personalizada. Eh, no sé si sabéis eh, mandar emails eh, personalizados que, sin tenerlos que escribir uno a uno, sino de manera, de manera masiva. Si no, en el libro, en uno de los anexos, hay algunos enlaces a eh, tutoriales de, de cómo hacerlo. Eh, bueno, y ahora, conforme está, conforme está la, la plataforma que pone no, la, que la fase no se ha iniciado, si eh, una persona intentara entrar al cuestionario con el enlace que le habéis mandado, eh, no podría entrar, le saldría que el código es inválido. Para poder activar el cuestionario hay que ir a primera fase y fase actualizada. Una vez esté actualizada, la persona ya podría entrar en el, en el cuestionario. Entonces Vamos a hacer una, una prueba y os enseño cómo sería el cuestionario por, por dentro. Aquí es donde entraría la persona a la que le habéis mandado el, el link, y ya estaría el código directamente puesto y ya podría ver las diferentes preguntas y contestarlas. Aquí lo estamos viendo todo en, en el ordenador, pero eh, funciona igualmente bien en el, en el móvil. Y podéis contestar tranquilamente también en el móvil. Como he dicho, las cuestiones sociodemográficas ahora mismo aún están solo disponibles eh, para, para alumnado. Y bueno, os enseño un poco las típicas de año de nacimiento, género, nacionalidad, campo de estudio, en qué año de estudio estás y eh, la etapa académica, además del nivel académico del progenitor 1, nivel académico del progenitor 2. Como veis, las preguntas relacionadas al campo de estudio, a qué año de estudio estás y la etapa académica son muy generales. Eh, está hecho así para que pueda ser utilizada en distintos países. En el caso, en el caso de, del castellano español, que pueda ser utilizado por distintos países de habla hispana. Porque si lo hubiéramos hecho más concreto a lo que, a lo que es el caso español, luego en otros países como, como Paraguay o, o Bolivia, por ejemplo, no se, no se podría utilizar. Eh, y por eso por eso está así puesto. Luego tendríamos las preguntas de, de cada temática, y aunque las preguntas ya, ya las hemos visto, sí que me gustaría eh, indicaros, bueno, enseñaros el tipo de, de escala que hemos utilizado. Hemos utilizado una escala de, de cinco puntos, en las que hay dos por debajo y dos, dos más altos, y uno intermedio y es una escala que no que no es numérica para que eh, la persona que vaya a contestar realmente encuentre aquella opción que, que se asemeja más a, su, a sus opiniones. Además, eh, visualmente también es, las encuestas son más, son más agradecidas y, bueno, son más sencillas de, de entender. Y además, al hacer esta escala de cinco puntos, luego también la podemos eh, traducir a una escala numérica por si queremos hacer un tipo de análisis estadístico determinado o, o lo que queráis hacer, a, hacer con ella. Entonces, estas serían la, las preguntas sobre vacunas sobre organismos modificados genéticamente, sobre medicina alternativa y complementaria y sobre cambio climático. Aquí aparecen todas porque las he seleccionado todas anteriormente, pero si quisierais que solo, eh, que solo aparecieran las de cambio climático, simplemente seleccionáis cambio climático y las únicas preguntas que aparecerían serían estas y una pregunta abierta que ahora también veremos. En el caso de las preguntas de, de fuentes de, de información, eh, hay preguntas sobre los canales, que se usan con mayor frecuencia a la hora de informarse sobre ciencia, y sobre las redes sociales. Y, por último, esta pregunta abierta que os he dicho, que siempre, siempre aparece, y que a veces es de bastante utilidad, porque hay gente que sí que se anima, o bien a explicar por qué ha contestado una cosa u otra, o bien simplemente se hace una valoración de la, de la actividad. Y bueno, todas las preguntas son, son libres, o sea, son, son opcionales, se pueden contestar o no, incluso la, la pregunta abierta, por supuesto. Voy a seleccionar dos, dos cosas simplemente para enseñaros luego cuando entráis otra vez a administrar vuestro cuestionario y una persona ya ha contestado, lo que veríais sería... veríais que esta persona ha contestado tal día a tal hora. Y aquí podríais ir viendo cuándo van contestando las distintas personas. Esto os permite hacer un seguimiento si tenéis un control, si no lo habéis hecho totalmente anonimizado y sabéis quién ha contestado cada email, podéis pues también mandar, a quien tiene cada enlace podéis mandarles un recordatorio para que contesten a, al cuestionario. Eh, si no, mandáis un email general de recordatorio de que hay que contestar al, al cuestionario. Y una vez esto sería... Una, se contestaría al cuestionario antes de realizar la actividad. En nuestro caso eh, les indicamos que contestaran una semana antes para que así eh, luego no tuvieran tan presentes en, en mente las, las preguntas. Y luego se realiza la actividad y para poder volver a contestar al cuestionario hay que cambiar a la segunda fase. Si no cambiáis a segunda fase, la, la persona que ya ha contestado el cuestionario, no podrá acceder, le, vuelve, le volverá a aparecer que el, que el código eh, no es válido y la persona que no hubiera contestado anteriormente, bueno su, sus respuestas quedarían reflejadas en esta fase 1. Entonces, para poder activar la segunda fase, vamos a segunda fase y fase actualizada. Y ahora, otra vez más, entramos... Para enseñaros también cómo se vería. Que es, bueno, la única diferencia aparecerían las mismas preguntas que eh, habíais marcado anteriormente, exceptuando la de fuentes de información, porque se considera que en una semana no no han cambiado tanto. Las preguntas sociodemográficas eh, vuelven a aparecer, sobre todo, para mantener un, un control, para, para saber que realmente la persona que ha contestado es, es, la, misma, es la misma persona. Y aquí, si la persona contesta, entraríamos, cuando entramos otra vez en nuestro cuestionario, aparece semejante a como había aparecido en la fase 1. Es decir, podemos ver aquí que esta persona ha contestado tal día a tal hora y así con los distintos enlaces y una vez ya haya contestado el número máximo de personas que creemos que va a contestar a nuestro, a nuestro cuestionario, podríamos descargar nuestros resultados. Los resultados eh, se descargan tipo Excel y ya eh, para que se puedan trabajar libremente de la manera que, que más cómodo esté cada, cada persona. Y bueno, una vez os he, os he enseñado cómo funciona la la plataforma y qué es lo que las, las funcionalidades que, que tiene. Voy a dejar de compartir esta pantalla y volvemos otra vez a, a la presentación. Y vamos a ver eh, un poco el, el libro electrónico, cual, cuáles son sus contenidos. Vale, el libro el libro digital. Eh, bueno, esto es un poco la, la portada y demás que sí que no podéis ver, ver mucho ahora, pero simplemente eh, es, estamos a puntito de terminar lo de, de maquetar. Queríamos que estuviera disponible hoy, pero bueno, ha, ha habido algunos, hemos tenido que realizar algún cambio y queremos tenerlo el lunes o como máximo el, el martes. Y bueno, aparte del, del libro, también están los, los informes que complementan, los informes de cada país que complementan al, al libro. Y que y todo esto va a estar disponible en la página web del proyecto y también en la página web eh, del grupo de investigación Science Flows. Eh, en el caso del libro, el libro está exclusivamente en inglés, de momento queremos traducirlo, pero, bueno, lógicamente es un trabajo importante y aún no, no hemos podido realizarlo. Y el informe sí que estará disponible en, en castellano también. El libro tiene dos partes diferenciadas. Por una parte tiene una, una revisión sobre la temática de la, en la, de la que tratamos en el en el proyecto, eh, luego eh, cómo se desarrolló la, la herramienta y cómo se hicieron los, los Science Camps y los principales resultados de los Science Camps de los distintos países y una comparación entre, entre los países. Y por otra tiene una parte más de más práctica que sería cómo utilizar la herramienta, es decir, todo lo que os he indicado ahora estará en uno de los anexos paso por paso. Eh, luego sugerencias de actividades, porque, bueno, como ya os he dicho, la actividad que, no, que nosotras realizamos. Eh, ahora luego os voy a contar brevemente también una adaptación a esa actividad que también, que también hemos hecho aquí en la, en la Universidad de Valencia. Pero también eh, sugerimos otro tipo de actividades que se pueden hacer para tratar estas temáticas y otras y para poder utilizar la, la herramienta. Y por último, también hay una un capítulo de, de recursos en el que se pueden encontrar todas las preguntas que el alumnado hizo en los distintos Science Camps y las contestaciones que dieron las personas expertas que participaron. Además de algunos enlaces a algunos recursos interesantes para poder eh, realizar actividades. Eh, este capítulo se ha introducido porque al, al nosotros crear las science camps eh, contamos con personas expertas, pero muchas veces cuando se van a crear actividades, cuando se van a realizar a, actividades, sobre todo a nivel formativo, no se puede contar con personas expertas en el área en todo momento. Entonces eh, creíamos, creí, creíamos que era conveniente poder pues aportar eh, algunos recursos para que eh, un, un docente en clase eh, pudiera realizar esta actividad sin necesidad de que hubiera una persona experta en, en el tema. Y aparte de, del contenido este que podéis encontrar en el libro, en el... En los determinados informes hay detalles específicos de las actividades que se han realizado en cada país. En el libro, eh, los resultados de los ISCAM están de una manera más general eh, y, en cambio, en cada uno de los informes podéis encontrar los resultados más específicos eh, de, cada, de cada país. Tanto el libro como, como los informes, como ya he dicho, estarán disponibles en la página web y luego también, por haber participado en, en los webinars, os enviaremos un enlace para que podáis acceder a ahí, podréis descargarlos, a descargarlos y, bueno, usarlos como, como creáis conveniente. Y, bueno, ahora os voy a contar un poco algunos de, los, de estos detalles específicos de los resultados que hay en el informe eh, de España. Y es que eh, aquí en la Universidad de Valencia, aparte de la actividad de Science Camp de organismos modificados genéticamente, también hemos realizado, bueno, a principios de, de este año, eh, otra actividad con estudiantes de periodismo científico de la carrera de, de periodismo de aquí, de, de la universidad. Eh, en esto eh, nos pareció también interesante para poder comparar eh, las respuestas de, a, de estudiantes con diferentes perfiles. En el caso de los Science Camp, como ya he dicho, eh, la participación era totalmente voluntaria, por tanto casi todas las personas que participaron provenían del área de ciencias naturales, aunque también había unas dos personas que provenían del área de periodismo. Solo conseguimos 15 eh, personas que participaron y. Eh, respondieran al cuestionario antes y después, Habrí, pues, no recuerdo ahora el número, pero creo que había como 27 personas inscritas. Eh, lógicamente en, en noviembre la gente ya estaba súper cansada de, de los eventos online y, y bueno, costó que, que la gente participara. En el caso de la actividad de periodismo científico, como era parte de, de una clase, ahí sí que estaban obligados a... A participar. Además, este evento fue presencial, aunque la charla del experto en el caso de la actividad de periodismo científico también fue, también fue online. Y también bueno, había una variabilidad en cuanto a las edades de las personas participantes. Si vemos los resultados que obtuvimos al comparar eh, los cuestionarios antes y después de eh, la actividad, vemos que en el caso de, del Science Camp sobre organismos modificados genéticamente, la, las personas participantes tenían un nivel eh, bueno, moderado sobre la, sobre la temática. Mientras que en el caso de las personas que provenían de, de periodismo científico, tenían, bueno, consideraban que tenían un nivel bajo sobre la temática. Después de la actividad, en los dos casos aumentó considerablemente su propia autovaloración del de conocimiento. De hecho, en, en, se quedó prácticamente en el mismo rango. Eh, fue muy interesante ver que en el caso de la actividad de periodismo científico, 26 personas eh, creían que su nivel de, de conocimiento había aumentado, incluso considerablemente, porque podéis ver, por ejemplo, esta persona que creía al inicio de, bueno, antes de realizar la actividad, que tenía un nivel muy bajo, al terminal de la actividad creía que tenía un nivel muy bajo. Y lo mismo con varias personas que pasaron de creer que tenían un nivel bajo a un nivel alto. En este caso, en el caso de la actividad de periodismo científico, eh, sí que pudimos contar con un grupo con un perfil semejante, era, eran también estudiantes de, de periodismo, que no acudieron a la actividad, pero sí que contestaron al cuestionario antes y después y como vemos las modificaciones suelen ser de solo un punto y si miramos el conjunto, en su conjunto prácticamente no hay eh, una modificación en la autovaloración del propio, del propio conocimiento. En el caso de las, de las percepciones, eh, en el Science Camp eh, tenían una percepción alta um, sobre bueno, moderada alta sobre la temática, y en el caso de la actividad de, de periodismo, eh, también, aunque ligeramente más, más baja. En ambos casos, esta, esta percepción aumentó también. Y si lo comparamos otra vez con el denominado grupo control, vemos que en este caso tampoco hay mucho, mucho cambio. Sí que hay, por ejemplo, una persona que pasa de más ventajas a más desventajas, pero bueno, hay cosas que, que pueden deberse a muchos factores. Puede, puede deberse a un error, puede deberse, bueno, que realmente lo opina así, puede deberse a que haya visto un documental sobre organismos modificados genéticamente, eh, por tanto, como ya he dicho, había muchas variables, por eso en el primer estudio no, no introducimos ni ningún control. En este caso, como sí que podíamos controlar un poco, por lo menos, lo que era el perfil del, del alumnado, sí que, decidimos, sí que decidimos hacerlo. En el caso de, de las creencias... Bueno, Vemos eh, un aspecto interesante que en el caso de la actividad de, de periodismo científico partían de un nivel de creencia superior a pesar de que su autovaloración del propio conocimiento era eh, inferior. En ambos casos también a, aumenta, aunque, bueno, en, en, realmente en el caso de la actividad de periodismo científico, si lo analizamos en su conjunto, prácticamente no hay variación en, en esa creencia. Y, bueno, aquí te, que tenemos cambios muy bruscos, como por ejemplo, totalmente, de totalmente de acuerdo a totalmente de, de... totalmente en desacuerdo, perdón, a totalmente de acuerdo, eh, me gustaría también indicaros otra cosa que se puede hacer con la, con la herramienta y que aquí no he, no he indicado. Al estar analizando diferentes categorías, puede estar, se puede llegar también a clasificar a la gente según los perfiles. Por ejemplo, hay gente que sí que tiene una tendencia grande a cambiar de, eh, de opinión o, en este caso de, de creencia, hay gente eh, que aquí no, no vemos ninguno, pero hay gente que eh, tiene una opinión al principio, la mantiene hasta el final y normal. Algunas son, en el caso intermedio, es normal, pero eh, algunas personas es en casos extremos de totalmente en desacuerdo y se mantienen firmes siempre. Y podemos ver eh, ¿Cómo está relacionado eso con las otras dimensiones? Si, eh, si esa persona, por ejemplo, que tiene una creencia baja en los organismos modificados genéticamente, tiene una autovaloración del conocimiento alto o bajo, puede ser que esté totalmente de acuerdo y realmente crea que sabe mucho sobre, sobre el tema. Puede ser a la inversa. Entonces podemos eh, ver diferentes tipos de, de perfiles y esto también es, también es algo interesante de, de, para hacer. Si lo comparamos otra vez en la actividad de, de periodismo científico con el control, vemos que en el control prácticamente tampoco hay variación. Y Por último, en el caso de la, de la confianza eh, vemos que en los dos casos partían de un nivel de confianza eh, medio-alto, en el caso de la actividad de periodismo científico ese nivel de confianza era superior, es decir, estamos otra vez en que parten de un nivel de confianza superior eh, a pesar de creer que tienen un, eh, un, un nivel de conocimientos inferior. Y, como vemos aquí, también hay cambios bastante, bastante grandes. Podríamos ver si esta persona es la misma persona que en la pregunta anterior también ha pasado de un nivel muy bajo a un nivel muy alto, si no, todo este tipo de, de cosas son, son interesantes. Y si lo comparamos con el control, observamos otra vez lo mismo, que prácticamente no hay modificación. Y para, para terminar con, con esto, me gustaría enseñaros los mismos resultados, pero vistos desde el punto de vista numérico, si convertimos estas escalas de cinco puntos que os he enseñado en escalas numéricas, eh, en las que el 1 sería el nivel, eh, el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto. Entonces... Eh, podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la actividad de periodismo científico, efectivamente, ha habido un cambio significativo en cuanto a, bueno, un cambio notable, no, podemos, no puedo decir significativo porque no hay ningún, ningún estadístico, eh, al que, eh, bueno, hay un cambio notable en su autovaloración del conocimiento. Es prácticamente el doble de el, del que ha sucedido en el Science Camp. Sí que vemos que, a pesar de partir de niveles diferentes, al finalizar la actividad, ambos grupos creen que tienen un nivel semejante de conocimiento. En el caso de percepción, partían de unos niveles eh, semejantes y este aument el aumento producido ha sido mayor en el caso de, del Science Camp. En el caso de las creencias, ha aumentado más también en el science camp en el caso de la actividad de periodismo prácticamente no ha habido no ha habido cambio y en el caso de la, de la confianza ha habido un cambio semejante pero eh, es mayor tanto al inicio como al, al final en la actividad de, de periodismo. Pues aquí también podemos establecer las relaciones entre las dif diferentes categorías y los perfiles de las personas que, que participan. Cuanto más actividades y diferentes perfiles tengamos, pues más, más rico será lógicamente el análisis que, que realicemos y si lo comparamos finalmente con el resultado del denominado grupo control, vemos que en el grupo control prácticamente no varía y que el cambio que hay en la confianza es de, de un rango semejante al que ha habido en las creencias con la a, actividad de periodismo científico. Por eso he dicho antes también que el nivel de creencia en el caso de esta actividad no había variado. Bueno, y todo esto os lo he mostrado para que veáis la utilidad que, que tiene la, la herramienta y que realmente se pueden eh, percibir diferentes cambios utilizándola. Con esto he terminado mi supermonólogo y vamos a, a empezar la parte de, de la discusión abierta. Eh, si alguien tiene alguna, alguna pregunta o alguna duda, puede bien levantar la mano o hacerla a través del chat. ¿Hay alguna pregunta o, o no hay ninguna pregunta? En el caso de que, de que no haya ninguna pregunta, bueno, os recuerdo que eh, os mandaremos un enlace... Con la, con la presentación con la presentación bueno si queréis la presentación también pero el, el enlace era para que podáis acceder al libro al libro y, a, y al informe una vez, una vez estén ya disponibles y también a, a la a la herramienta lógicamente y, y bueno vale muchas gracias Ana y nada más, agradeceros muchísimo vuestra vuestra participación en, en el evento. Eh, os dejo también las, las redes sociales del, del proyecto y, y la página web, por si no la habíais copiado antes. Y, y, y nada, muchas gracias y que paséis buena tarde y buen fin de semana. Hola. Hola.